Hola, ¿qué tal? Saludo nordestano. Buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo el programa que ustedes prefieren observar a esta hora del mediodía. Bendecidos nosotros de saber que ustedes están ahí. Y como todos los días, para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional para hoy, señores, ya son más de 2.000 los muertos, por el coronavirus en China. Dominicanos en China dan negativos a coronavirus. Están listos para venir al país. Qué bien. En el ámbito nacional dan de alta a técnico investigado por supuesto sabotaje a los equipos de la Junta Central. Lanzan bombas lacrimógenas a jóvenes que protestaban pacíficamente frente a la Junta Central Electoral. El ministro de defensa dice, soldado que lanzó las bombas lacrimógenas será separado de la Fuerza Aérea Dominicana. Señores, audiencia pública, en la Junta Central, aperturan el tercer operativo de adquisición de, de licencia de conducir en San Francisco de Macorís. Inauguran el sexto festival cultural, maestra Ana Luisa Aria, el la UAS, Recinto San Francisco. Exposición pictórica, lienzos sueltos en paz o por la paz, llega el Politécnico Vicente Aquilino Santos. Ministerio Público y Policía Escolar realizan resquiza en Politécnico Manuel María Castillo. Denuncian mal estado del sistema cloacal, eso es, en el sector Santa Ana, aquí en San Francisco. Exigen la entrega del liceo en Gesemaní o de la escuela. Ahí está, señores. A continuación, estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya está en el aire la fuerza informativa sobre todo. Sí. Señores. Continuando en el ámbito noticioso, a nivel internacional, miren, ya son más de 2,000 los muertos por el coronavirus en China. El número de muertos por el coronavirus ya superó las 2,000 personas en China, mientras son más de 75,000 los infectados con la enfermedad. Las autoridades trabajan para encontrar una cura a la enfermedad, pero trabajan a contra o en contra de reloj Ya que la cantidad de fallecidos No deja de subir Todos los días 100, 200 Increíble Ya son más de 2000 Las víctimas por el coronavirus Imagínense ustedes entonces Lo que ocurrirá Si no logran detener Ese virus antes de que transcurra O de que pase el año Oh Dios si en menos de dos meses, bueno, entonces, ¿cuánto? mil por mes? Más o menos mil por mes, porque si llevamos en cuenta o tomamos en cuenta que el coronavirus ya tiene alrededor casi de dos meses, que fue descubierto eh, casi dos meses, podríamos decir que mil personas casi por mes. Increíble, señores. ¡Wow! Miren. Miren dominicanos en china dan negativo a coronavirus y están listos ya para venir al país Qué bien están en perfecto estado de salud los cinco estudiantes dominicanos que saldrán este miércoles de Wuhan, china para ucrania donde pasarán una cuarentena de 15 días luego de viajar a república dominicana los dominicanos dieron negativo a las pruebas de coronavirus a las que fueron sometidos antes de abordar el avión hacia Ucrania. Excelente, entonces, qué bien. Enhorabuena, entonces, esta información. Óptica máxima visión es la óptica número uno. Lentes de todas las marcas, lo que usted prefiera, lo tenemos nosotros en óptica máxima visión. Recuerde que cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Con su vista no invente, visítenos. En la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al porvenir. Óptica, máxima visión, lentes de marcas y prestigio al mejor precio. Banca Chagua es el consorcio número uno porque es la banca de su suerte. Sus jugadas, usted puede hacerla con confianza porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super y no calentamos su dinero, usted se sacó, automáticamente puede pasar a retirarlo, ¿eh? Calle Juan Bautista Blanco, número 9, en el sector Hermanas Mirabal, ahí está nuestra oficina central, y sucursales por toda la ciudad y más allá, porque el consorcio de Bancas Chago es el número uno de toda la provincia de Duarte, consorcio de Bancas Chago. Señores, dan el alta médica... ...al técnico investigado por supuesto sabotaje a equipo de la Junta Central Electoral. Así que dan de alta a Manuel Antonio Regalado, quien fue ingresado en el Centro Médico Dominicano... ...luego de ser llevado debido a un hematoma en un pie y un brazo. Así que vamos a ver a este muchacho que se le adjudica ser, tener una complicidad con el coronel que también se encuentra detenido... Y de ser ellos que supuestamente hicieron el sabotaje en las elecciones del pasado domingo Veamos No Bueno, caramba, ahí está eh, Pensábamos que sí que teníamos esas declaraciones Pero ahí está, se está investigando Recuerden ustedes que esto ha generado en el país, señores, un descontento total Grupos se han apostado desde antes de ayer frente a la Junta Central Electoral Anoche una gran multitud se encontraba protestando de manera pacífica Con consignas, con pancartas, con bullas Pero sin alterar el orden porque para eso estaban ahí ¿Verdad? Unos separadores, una verja que fue colocada La policía estaba del otro lado Y miembros de la Armada Dominicana eh, Estaban en esa zona, miren señores Colóquenme esa, esa información, señor director. Lanzan bombas lacrimógenas a jóvenes que protestaban pacíficamente frente a la Junta. Así que esto es indignante, muy indignante, pues eh, ellos estaban protestando de manera pacífica colectivos de jóvenes eh, de nuestro país que reclamando por la democracia y reclamando ante la Junta Central Electoral El Toyo, lo que pasó el pasado domingo, y le lanzaron bombas lacrimógenas. ¡Oh, Dios! Vamos a ver entonces algunas declaraciones. ¡Adelante! La policía está reprimiendo a la ciudadanía. Lo que nosotros estamos pidiendo, señores, es democracia. Nos suspendieron las elecciones y estamos exigiendo la renuncia de una junta central electoral que ni siquiera puede organizar las elecciones. Señores, ya basta. La ciudadanía. Y nos están reprimiendo con bombas lacrimógenas, pero la ciudadanía no va a coger esa. Oye, ellos están provocando a uno, que yo tengo una bomba, han tirado como tres bombas. Ellos están haciendo que esto suceda. La gente le tira bombas y la gente reacciona. El problema es la policía, el problema es la Junta que suspende una elección porque no se le dio el fraude al PLD. Si siguen jodiendo, lo vamos a joder, que suelten eso. Bueno veo que hay una hija mía aquí y mira a cómo ella se encuentra <ríe> bueno estoy preocupado por esta situación y quisiera que se resolviera honestamente Esto atención por los dominicanos la policía está agrediendo de manera brutal a la población que no hemos estado que no hemos estado expresando de manera contundente de manera pacífica la policía nacional ha empezado a recibir, pero nosotros seguimos firmes aquí y no nos moveremos. Responsabilizamos al gobierno central y al presidente Marino Marino, de lo que puede pasar aquí. El pueblo está aquí de manera pacífica, opresándose sin reto Que le expliquen a este país qué pasó el domingo, quién suspendió las elecciones y quién le va a pagar a este pueblo esa invención multimillonaria que fue tirada a la basura. Nosotros seguiremos aquí. Pase lo que pase y responsabilizamos al presidente Danilo Medina y al poder de lo que pueda pasar a la población. El accidente de este atropello que ocurrió anoche frente a la Junta Central Electoral. Vemos el momento en que lanzan una de las bombas, esos militares. Hay que decir que esto inmediatamente provocó la reacción de parte de ellos y llama la atención de las autoridades porque esto es antidemocrático. Y el ministro de defensa dice que el soldado que lanzó la bomba lacrimógena será separado de las filas de su institución. Escuchemos entonces a Zen. ¿Qué dice? Adelante. <música> investigación sobre eso, ya tenemos la ficha, es un hecho totalmente aislado, y no apoyamos esa actitud de este militar. Será sancionado severamente el militar que lanzó esa bomba lacrimógena para dar un ejemplo que nuestros militares deben respetar en los ciudadanos dominicanos. Eh, muy bueno, pero mañana vamos a hacer más gente, más apoyo, y vamos a ver si podemos lograr algo. La demanda es de que los Miembros de la Junta renuncien, ¿por qué? Realmente no bueno que renuncien, sino esperan al 15 y, y luego hacer una reforma. Derechos, ¿Ustedes han sentido sus derechos vulnerados con esta decisión? Realmente sí, he sentido que han oprimido mi derecho y estamos aquí para recuperarlo. ¿Mañana con las nuevas acá? Sí, de nuevo, aquí mañana. Bueno, vean ustedes al final ahí este ese ciudadano, ¿verdad? Con un personaje vestido de todo completo, cubierto de todo completo de negro como símbolo de luto por lo acontecido el pasado domingo. Aunque hay que decir que se han convocado, como decíamos, ¿verdad? A nuevas elecciones para el próximo 15 del mes de marzo. Tendremos elecciones. Miren, vamos a ver esto, señores, eh, la audiencia pública entre la Junta Central Electoral y los partidos políticos para las elecciones municipales que justamente se llevarán el próximo 15 del mes de marzo. Ahí vemos las imágenes en vivo y vamos a escuchar entonces, señor director, parte del audio ambiental de lo que está ocurriendo en esa reunión. Adelante. De, de más miembros de la Junta Central Electoral colegas representantes de los diferentes partidos políticos y movimientos reconocidos observadores internacionales miembros de la prensa saludos a todos efectivamente la República Dominicana se encuentra en una situación en cuanto tiene que ver con su vida eh, democrática que no tiene precedente pero el reto de los hombres y las mujeres dominicanas es coayuvar al fortalecimiento de la democracia a superar las situaciones de debilidad que hoy acusan nuestras instituciones democráticas como consecuencia de las razones que finalmente trajeron como consecuencia la suspensión del proceso electoral en eso, de manera incondicional, todo hombre y mujer dominicano comprometido con la patria tiene que estar necesaria e inexorablemente comprometido. De lo que se trata ahora es que todos aportemos para que finalmente podamos celebrar un proceso electoral. En relativas condiciones de igualdad, de equidad, que el mismo sea transparente y que se produzca como consecuencia del mismo una alternabilidad democrática en las instituciones del Estado, con apego a la ley y que sea una expresión. Bueno, ahí está de parte, la de ¿verdad?, tengo, de lo que está ocurriendo en esa audiencia pública repito, entre la Junta Central Electoral y los partidos políticos para las elecciones municipales, que ojalá y que definitivamente sin ningún tipo de obstáculo puedan celebrarse el próximo 15 del mes entrante. Vámonos a la pausa comercial. Al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo... Entrando en materia de noticias en el ámbito local, regional, miren, aquí quedó aperturado en el día de, de ayer el tercer operativo de adquisición de licencia de conducir. Ahí está la Dirección General de Desarrollo Comunitario encabeza este operativo en coordinación con el INTRAN, Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, para obtener la licencia de conducir. Así que ahí vemos algunas de las personas que en el día de hoy asistieron a este operativo que se extenderá durante toda esta semana. Un operativo donde se busca agilizar la adquisición de la licencia. En una primera etapa se le entrega la licencia de aprendizaje, que es el principal requisito eh, o antesala para adquirir ya la licencia definitiva en las categorías que se le entrega. Y qué bien. Vamos a escuchar al señor Bello, Pedro Bello, que nos dice, quien es el cargado regional, supervisor de la Dirección de Desarrollo de la Comunidad, que nos hable sobre este, ya en su tercera versión, el operativo de adquisición de licencia de conducir. Veamos. Hemos iniciado esta jornada de licencia de conducir esta es la tercera jornada que hemos tenido, se han venido ejerciendo muy bien y estamos haciéndole un llamado a todos los franco macorizanos y la provincia de Duarte para que vengan a adquirir el papel de aprendizaje. Se Comenzamos el lunes, se va a ejecutar hasta el viernes, hasta el mediodía, hasta las 12. Y le hacemos ese llamado a todo nuestro municipio para que vengan a adquirir su licencia. Tienen que traer lo que es el papel de buena conducta y comprar el impuesto. Para adquirir el papel de aprendizaje pueden ir al Ban Reserva. Ahí le sale en 2.490 pesos para adquirir el papel de aprendizaje. Luego en 10 día días, entonces... Yo le ayudo a que logren lo que es la licencia permanente, ya que tengan la definitiva, la categoría 2. También estamos haciendo la, lo que es los cambios, lo que tiene la licencia vencida. Vencida también, la renovación. La renovación, exactamente. También se está haciendo aquí. Exacto. Pero en un proceso ágil, ¿verdad? Rápido. Sí, sí, estamos ayudándolo porque para eso es el operativo. Ahí está interesante. Entonces este operativo, repito, todos los interesados. Esto se está realizando en, bueno, en el local. Se me escapa ahora mismo de por dios. Bueno, en la Dirección General de Desarrollo Comunitario que está aquí por donde está Prosema, creo que está eh, aquí frente al estadio, al lado de Agricultura, ahí donde, eh, verdad, funciona. Eh, el IAD, creo, una institución de esta, pero está al lado de Agricultura, y me excusan. Así que los interesados, el operativo estará ahí durante toda esta semana completa. Qué bien, aproveche esa oportunidad para adquirir su licencia de conducir eh, rápidamente. Miren, ayer se quedó aperturado también aquí en San Francisco de Macorís el sexto Festival Cultural Maestra Ana Luisa Arias en la UAS Recinto San Francisco, eh, ya las exposiciones están. Se siente el dinamismo, exposiciones pictóricas, exposiciones artesanales, creatividad, teatro, cultura. Es lo que eh, se observa en la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Muy interesante esto, ¿eh? Este operativo, perdón, este festival en su sexta versión Estará también por varios días En eh, la UAS Recinto San Francisco Quedó aperturado anoche Vamos a ver lo que nos dice el maestro Tony Sierra Difo, parte del equipo De profesores, organizadores de este evento En la UAS, adelante Ciertamente eh, la universidad celebra ...todos los años el Festival Cultural Ana Luisa Arias... Solo que en este en particular... ...ha quedado dentro de los eventos del 50 aniversario... ...es decir, el festival es parte de esos eventos... ...que ya lo iniciamos desde el inicio de este mes de febrero... ...los eventos del 50 aniversario... ...pero en el día de ayer, en la noche de ayer... ...nosotros hicimos el, el espectáculo inaugural como tal... ...que ahí se pueden ver todavía las instalaciones... ...donde hubo la participación de la rondallas de la universidad... Un espectáculo de los muchachos del ballet local, el cierre espectacular de Diomari, La Mala, en el, anoche. Y hoy continuamos, como pueden ver a mis espaldas, toda esta exposición de artesanía en la mayoría de las expresiones de la artesanía, pero va a estar así desde el 18 hasta el 26. Esto que usted ve no es solo mostrando la artesanía, sino también es talleres, todos los días a estudiantes, a interesados que estarán recibiendo los talleres, a una representación además del, de los artesanos locales de San Francisco de Macorís, quienes van a estar también. Eh, dentro de estas actividades nosotros tenemos, por ejemplo, en unos momentos van a estar los muchachos del Liceo, de, de, de, de el liceo Sur, pero... El 21 es una actividad sumamente importante, que es una conferencia que llevaremos a la ciudad agropecuaria con Manuel Mora, presidente de la Asociación Latinoamericana de Estrategias, y tiene una conferencia importantísima. El 25 de este mes es la actividad central. Usted no puede perderse esa actividad y, de hecho, llegaremos, llegar invitación a mucha gente, sobre el concierto de gala, entre otras cosas, con Není Cáfaro y Rafael Solano, pero entre otros aspectos, ahí habrá también eh, algunas premiaciones, reconocimientos, a estudiantes de muchísimo tiempo, y terminaremos todo esto el, 20, el 8 de marzo con una caminata por toda la geografía de San Francisco de Macorís, exponiendo lo que nosotros hacemos como academia. Bueno, ahí está. Interesante, del 18, entonces, y desde el 18 inició esta interesantísima actividad. Se extenderá hasta el 26. Qué bien. Así que invitamos a toda la población, a los estudiantes, a observar, a disfrutar de este magno evento que enaltece a nuestra región y la UAS justamente es el escenario. Sexto Festival Cultural, Ana, maestra Ana Luisa Arias, qué bien, muy bien. Señores, vamos a ver porque de igual manera, de igual manera estuvimos hoy también en el Politécnico Vicente Aquilino Santos, donde se aportó en el día de hoy la exposición pictórica Lienzos Sueltos por la Paz de nuestro amigo afamado pintor Gillo Robles. Así que vemos parte del opening de lo que fue la apertura de esta interesantísima actividad. Ahí está en el Politécnico Vicente Aquilino Santos. Vemos, observamos algunos de los lienzos sueltos por la paz de nuestro querido Gillo Robles. Y vamos a escuchar entonces tanto qué nos dice Gillo Robles, pintor afamado de la República Dominicana. Y qué nos dice también Daniel Almanzar, director del Politécnico Vicente Aquilino Santos. Adelante. Yo soy Eño Robles, es mi nombre es artístico, soy actor, escenógrafo, pintor y escritor. director nacional de animación sociocultural del Ministerio de Cultura y coordinador del proyecto Lienzo Suelto por la Paz. Lienzo Suelto por la Paz es un proyecto que procura y tiene como objetivo en que se disminuya la violencia en el mundo, específicamente la violencia contra la mujer. Y un, una legión de artistas de todas las, las áreas se han sumado, he tenido la suerte de que me, me están apoyando. Tenemos eh, Abrimos este proyecto fue hace tres años, vamos a cumplir tres años, en la calle El Conde, y hoy en día tenemos ya 400 obras pintadas por artistas de diferentes generaciones y estilos con el tema de la no violencia eh, en general pero también tenemos actores músicos poetas todas las áreas y llevamos talleres hacemos un taller también un espacio que se llama lo vamos a hacer aquí cafecito filosófico donde leemos poesía y estamos aquí en, en este pueblo de, de hombres valientes y mujeres y mujeres lindas. Y un pueblo de, de grandes amigos como Radamés Polanco, como Hilario Olivo, como el gran Yeye. A Yeye yo lo veo todos los días cuando me pasa por el lado por el conde. Y yo le digo, Yeye, Yeye sí. es un genio. Entonces estamos aquí en San Francisco y, y hoy vamos a aprender y a enseñar. Vamos a impartir talleres. Yo mismo tengo un taller que se llama Cuerpo Voz y Dicción. ...dirigido a personas de un año a 90 años. Bueno, con mucha alegría, serví de anfitrión a una actividad que trasciende. Trasciende porque ya no solamente se queda en el, en el espacio del Politécnico Vicente Aquilino Santos. Es una actividad nacional e internacional y ha sido expuesta en alrededor de 24 países... ...y decenas de ciudades, eh, fundamentalmente en Europa y acá en América. Eh, felicitar al, de, al Ministerio de Cultura al Ministerio de Educación, acá en la persona de Roble. Y educación aquí. Y educación que se encuentra, aquí, se encuentra acá presente. La verdad que decirte que juntar dos conceptos tan importantes como el arte eh, vinculado a la paz es un proyecto que tiene que trascender y sabemos que este toque va a quedar en parte de la conciencia de los jóvenes del Politécnico Vicente Aquilino Santos y decir... Que quiero felicitar al Departamento de Arte, los profesores de Educación Artística del Politécnico encabezado por nuestra eficiente compañera Yané Polanco, por eh, promover esta, esta actividad. Interesantísima esta actividad, Lienzos Sueltos por la Paz, que llega hasta San Francisco de Macorís, en el Politécnico Vicente Aquilino Santos. Qué bien. Al WhatsApp, señor director, para ver quiénes a esta hora del día hacen contacto con nosotros, quienes, verdad, nos envían algunos mensajes en el día de hoy, mensajes interesantes. Bueno, esto es el maestro William, nos envía lo que fue la actividad del de día de hoy. Estuvimos por allá. Muy bien, gracias, William. Tempranito le envió William la invitación. Aquí está Victoria Santo desde las Guaranas nos dice hoy estamos de cumpleaños de bodas 32 de unión matrimonial dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en especial la vida Victoria Santo Mendoza y Rafael Pérez Hidalgo cumplen 32 años de unión matrimonial dándole gracias a Dios por todo lo más los más eh, gracias bueno lo demás bendiciones en las Guaranas sector San Juan a ambos, bendiciones para ustedes. Qué bien que cumplan muchos más, muchos más de casado. Pepo nos envía por aquí, dice, denuncia el señor Leopoldo Minaya que vecinos del callejón del cementerio tienen materias fecales en funda. ...en el cementerio municipal de Castillo. Vamos a ver si podemos escuchar, señor director, esta denuncia. ...a la tarea de ensuciarse sin funda y tirarla para el cementerio. Hay una bóveda que de pintar donde no respetan ni la gente que se muere. Es una ya demasiado grande. Yo quiero que las autoridades tomen asunto, no me descarten el asunto, para que vengan a reportar estas jeterías que están haciendo. Y no sumen que los vecinos, ellos hay focos, ahí, Si una de las botas que vienen a tirarlo. soy de aquí mismo. Es una falta de respeto a la gente que, que fallece, la gente que muere. Mira, dónde está aquí, vea. Vea, es una gente día. Si no se puede aguantar, si no se puede... Bueno, ahí está, caramba. Qué, qué, qué lamentable. Debemos de, de, de, de, de ser más considerados y de respetar el campo santo, donde posan los restos de esa persona. Así que eso no es... No así, ¿no? De por Dios, caramba. Las autoridades competentes, el municipio, autoridades municipales, alcaldes de Castillo, pase por ese sector, percátese bien quiénes son los que se están dando esa tarea de lanzar esas materias fecales hacia ese campo santo. ¡Oh, Dios! ¡Caramba! ¡Qué desconsiderados son! Wilton Gómez, de Madeja, nos dice, como siempre, activo. Gracias, Winton. Eddie Núñez Muñoz nos envía por aquí. ¡Wow! Un texto extenso, muy extenso, sobre verdad, bueno, vamos a ver, Mari de Jesús desde La Javiela, hola, buenas tardes, Vlad y bendiciones para usted y su familia, siempre activa con el programa, Omar Hilario nos dice por aquí, hoy a las 5 pm, Parque de los Mártires ven vestido de negro Así que ahí está la actividad que han estado convocando diversos colectivos. San Francisco de Macorís lucha. Ven a reclamar tu derecho frente a este atropello de la Junta Central Electoral, la democracia y nosotros como ciudadanos. 5 p.m. en adelante. Hoy miércoles 19, Parque de los Mártires frente al Palacio del Cine. No olvides camiseta negra, velas también y velas. Así que ahí está. Hay que decir que esta es una actividad que se estará realizando similar a la que se está realizando también en frente a la Junta Central Electoral. Veíamos también que se realizó anoche en Santiago y hoy también San Francisco de Macorís, grupos colectivos sociales han convocado a esta manifestación. Al corte comercial, al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Señores, el Ministerio Público, la fiscal, acompañada de policías escolares, en el día de hoy realizaron una requisa, búsqueda de objetos punzantes, de armas. ¿Mm? Esto fue en el Politécnico Manuel María Castillo, aquí en San Francisco de Macorís, en el sector El Capacito. Así que Vamos a ver si tenemos las imágenes de lo que fue la mañana de hoy ese operativo donde el Ministerio Público, acompañado de miembros de la Policía Escolar, realizaron esa búsqueda de objetos dentro de mochilas eh, de los estudiantes para ver si aparecían algunos objetos, principalmente punzantes, señores. Porque recuerden ustedes que en otras ocasiones justamente eso se ha realizado y han encontrado, han encontrado objetos punzantes. Vamos a ver, ahí vemos las imágenes, de algunas cositas que encontraron por ahí, que se hace necesario, eh, se hace necesario que la saquen y que no lleven eso a las escuelas. Vamos a ver entonces. Adelante. Operativo se hace en base a prevenir de que materiales como estos sean introducidos a las aulas. Aquí podemos figurar un peine que se ve normal, pero cuando lo destapan, aquí tiene una parte como si fuera una baqueta, que eso es prácticamente un cuchillo y con eso pueden hacerle un daño un estudiante a otro. Entonces nuestra meta, nuestra meta es prevenir que cosas así puedan afectar la seguridad educativa. Gracias. De este nada más hay uno. De este nada más hay uno, pero es nuestro objetivo evitar que esto siga llegando aquí a la escuela. Eh, no, no, hay tijeras que son prácticamente tijeras con punta las tijeras que se utilizan o que se deben utilizar son de las que son pico ovalado, para evitar que con ellas puedan herirse. Somos respetuosos de los derechos de los adultos y mejor de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, de cada centro y de la sociedad Franco-Macorizal. diseñado todo el plan de la fiscalía Nosotros, como fiscalía, diseñamos todos los planes que sean para prevenir la delincuencia y la violación a derechos fundamentales. Muchas gracias. Eso es legal. Muchas gracias. Eso es legal. Muchas gracias. Bueno, ahí está cómo reacciona la magistrada, ¿verdad? Muy amable el policía escolar al momento de ofrecer la información en torno a lo que es este operativo preventivo, repito, en búsqueda de algún gesto punzante. Como vean ustedes, ahí encontraron un peine, que se veía, ¿verdad?, un peinecito de esto delicado, fino, pero tenía como una especie de baqueta, una baquetica pequeña o cubridor que cubría ya eh, la parte punzante. Y esto, como decía el agente policial eh, o escolar, es un peligro, imagínense ustedes, algunos estudiantes, si se enfrascan en una controversia, en un altercado, en una disputa, pelea, lo que puede suceder. Muy bien. Señores, denuncian mal estado del sistema cloacal en el sector Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís. Así que una situación delicada, difícil, que atenta contra la salud de los habitantes en esa zona, de ese sector aquí en San Francisco, mírenlo ahí como están brotando las aguas negras residuales, con un mal olor ¿Qué dicen algunos de las personas que habitan en esa zona, en el Santana veamos la denuncia que estamos haciendo es esa agua de allá arriba nos está faltando a nosotros ¿Por qué? la media está aquí y por ahí pasa el agua y se para ahí, véala Ahora mismo no está, porque no está votando. ¿Qué tiempo tienen en esta situación? Ah, no. Ese tiempo. Y ahora está afectando más después que están esa gente ahí. Muchísimo. Yo tengo problemas respiratorios extremos. Y no puedo. Los malos olores, no solo de eso. También hay criaderos de gallinas. También queman basura sin necesidad. Entonces, mi situación de salud es caótica. Como tú puedes ver, ahora pasé cinco días interna con una ne neumonía grandísima que eso me lo produce. Eso también, los medicamentos que tienen mis hijos que carmés son excesivamente caros. El agua negra y el olor es incomparable. La venta bajado porque como tú te comes en la, caf en la cafetería, tú te vas a comer una tostada a donde hay un mal olor, a moverse a ¿cómo decía, cloaca. ¿Quién se toma un jugo donde tú no puedes ni siquiera con el estómago rebotado, con este mal olor? A donde ya hemos hablado bastante, hemos tratado de buscar la solución. Estamos hablando de más de dos meses en este problema. Entonces, o ¿De vamos dónde, a ver qué hacemos. ¿De dónde llega esa? Sale de, creo que de un registro, para mí que tiene que estar lleno. En esto ya vinieron y le sacaron, creo que fue dos cubos, y ya lo padres ya están lleno de agua otra vez. Entonces, tengamos que buscar la solución de una manera u otra, porque ya si nos cansamos. Caramba, ojalá y que esto se pueda solucionar, que las autoridades competentes en este caso, creo que es INAPA, deben de ir a socorrer a esas personas. Esto atenta contra su salud, con, contra su integridad, contra el vivir bien, el tener derecho a vivir sano. ¿eh? Así que, caramba, estas personas necesitan urgentemente también que esto se les solucione, esta problemática, y más que en esa zona también. Habitan personas, viven personas, tal y como veamos el caso de esa señora, que su salud está afectada, se encuentra mal, también enferma, y niños también, que le puede perjudicar el estado de la salud de ellos. En Gesemaní están exigiendo la apertura, la entrega de la escuela básica que fue construida, del Centro Educativo Básico, que fue construido por allá y no se ha aperturado. Así que ellos exigen la entrega de esa escuela en el sector Gesemaní Aquí ayer realizaron un piquete exigiendo la entrega de ese centro educativo en el sector Gesemaní. Vamos a escuchar entonces algunos de sus reclamos. Adelante. Sí. Sí, mira, a raíz de que hay tantos estudiantes fuera de las aulas y las escuelas circunvecinas están sobrepobladas, muy sobrepobladas, nosotros estamos exigiendo una vez más a las autoridades del Ministerio de Educación, a Obras Públicas, al gobierno de Danilo Medina, al señor gobernador, esta escuela, la ingeniera la entregó hace más de tres meses. Y mira las condiciones: como están las entradas, el frente, una cañada que pasa a escasos metros de la escuela, donde vienen decenas de inodoros a descargar en ella directamente con sus S-fecales. El hedor, dicen los que trabajan ahí, porque ya tiene personal nombrado también, eh, llega ...al comedor que está cerca de esta cañada, nosotros eh, queremos que arreglen las entradas, que tapen esta cañada, que le echen un plato... ...porque es un foco de contaminación, los niños se enferman, le, le, el hedor llega a la escuela y es un peligro porque se puede caer un niño... ...porque está al lado del camino de la cañada, de ambas entradas... Entonces las autoridades no dan eh, eh, respuestas a la comunidad. Y aún y porque estamos en campaña, señores, responden a las, a, a las demandas reivindicativas que este, este centro educativo es sumamente importante eh, aquí en la comunidad del Gran Vista al Valle. Eh, el actual eh, año escolar va prácticamente por mitad y todavía no se resuelve este, bueno, pues, que este el problema. Lo más pronto posible ese centro educativo a ese sector.